Ahora les voy a contar cuánto vamos pero antes, esta persona que ven acá, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al alias del de Fideicomiso, donde estamos juntando la plata para el independiente. Entonces, si van a transferir, y no es por un link, si van a transferir a través del alias, fíjense bien que el nombre de la cuenta sea Maratea Rojo, Maratea Fideicomiso, Fideicomiso Maratea o algo así. No, Emanuel Mauro Navarro. Este tipo, nadie no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo, pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias. Se aprovecha de las personas que escriben mal el alias. No sabemos cuánta plata le puede entrar, pero las personas que se confundan le mandan a él. Entonces, por favor, chequen los nombres. Antes de transferir, chequen el nombre, a nombre de quién está la cuenta. hola. Amigos, Santi Maratea, que te vamos a dar una mano porque vamos a anunciar cuál es el alias verdadero. Quiero saludar, bueno, al equipo, por supuesto. Buen día, buen día, buen día. Pepe Chatruk nos visita, muchas gracias. ¿cómo, bien? ¿Cómo andan? Nuestro gracias compañero y amigo Adrián Sack también, que lo hicimos quedar. <risa> Eh, Pepe, ¿has donado también? ¿Cuánta sí, polémica? Sí, muchas. Eh... ¿A qué alias donaste? No, ¿Al no, verdadero no, o al eh, lo cheque, lo cheque. ¿Cómo es el verdadero? Atenti todos A, aquellos El verdadero es Maratea, Maratea, Maratea Rojo Y sí, La verdad es que si vos vas directo por las redes de Maratea Él deja los links eso te lleva directo, directo a su lugar. El problema es cuando vos desde tu aplicación de Mercado Pago o desde tu aplicación de home banking no entras por el link y querés entrar por eh, el alias. Y ahí hay algunos, como este de este navarro, la ¿Un navarro un que mm. puso. Malatea Rojo Gogo. Y, y la habrá... verdad es que vos te podés confundir. Sí, sí. Si, no chequeas después... si no chequeas, te podés confundir. ¿Y cuánto se habrá y, afanado y, este puente, a él. La verdad es que lo que no deja al que no es el titular de la cuenta, no. Pero, pues, no, no, no deja. A, nosotros veamos sí. cuánto este hombre ha estafado en función de lo que hizo, que supongo ahora Mercado Pago le dará no, de baja, de, de baja la ¿Se la puede? ¿Sí puede? ¿Hizo la denuncia? Sí, sí. Sí. No, yo no sé si hizo la, hizo la denuncia mediática, tiene que hacer la denuncia judicial para que se abra una causa política estafas Y esto se puede denunciar, sí, claramente, en defensa del consumidor. No, y el consumidor puede recuperar el dinero, pues yo puse en un lugar donde hay un chorro. ¿Puedo sí, o no puedo? Sí, difícil. Sí, sí, sí, me restituye. Tenés que abrir una causa claro. y. Demostrar... Perdón, el delito. El delito me pregunto, sí, bueno, es, de es el delito? El delito que hay un tipo mira. que está aprovechándose de una causa, como es la de Independiente, para robar guita, pues ese Navarro arma una cuenta por él y ese chorro no le da a nadie nada. No, claro. No, claro, claro no, y obvio. aparte todos los días le la, trabaja la plata, porque el mercado se sí, ya además pone un alias muy parecido eh, con lo cual nosotros lo que recomendamos a la, recomendamos a la mía, gente claro, ¿eh? es eh, entrar si quieres donar, entrar por los links directo de la página de, de pero perdón, eso te marca un poco la sociedad y mm, por oh, dónde igual. vamos ¿Qué te parece? el problema cuando doné es que muchos hinchas de... no muchos algunos, voy a decir porque no fueron todos, sino muchos me apoyaron de Racing se enojaron y muchos me decían, eh, traidor no vengas más a la cancha, yo a la cancha voy con mis hijos por supuesto y esa es la locura que vivimos. Es A ver, ¿todos tus amigos, tus hijos, todos, todos hinchas y pana de Racing. Sí, se sí, hicieron fanáticos de Racing. Y Marcón y Juan, que es el, el, que fue el nexo con Maratea, mm. eh, cuando arrancó la colecta, obviamente es íntimo amigo mío. Y ¿Pero vos donaste por una lugar. amistad con, con Juan dos, o cosas, donaste por Por las dos cosas.